Wildemount es sin duda un manual peculiar, tiene un mundo entero todo explicado para poder recorrerlo y hacer misiones en él Tiene sus monstruos, sus razas, sus clases y muchas cosas más Y tiene, para mí, algo muy importante Este manual fue escrito por Matt Mercer, el DM de Critical Role Y gracias a este manual, el universo que él creó para jugar con sus amigos es ahora parte del multiverso oficial de D&D Vamos a empezar con la magia en Wildemount en este mundo existe algo que se llama la Dunomancia, que utiliza la Dunamis, que es una fuerza mágica extraña que mantiene todo el universo unido. El manual ofrece tres subclases que utilizan esta energía, y la primera es el Caballero del Eco. Esta subclase para el Guerrero ofrece algo increíble con su habilidad Manifestar Eco. Al usarla vamos a crear un eco de nosotros mismos ahí en el tablero, que va a ser como una sombra, pero vamos a poder intercambiar de lugar con esa sombra, atacar en el lugar donde está o que genere ataques de oportunidad. Esto es increíble, porque vamos a poder influenciar dos lugares del combate al mismo tiempo. Más adelante vamos a ganar más formas de usar este eco, al punto de tener dos en simultáneo. Luego tenemos dos subclases de mago. La primera es la tradición de la cronomancia. Todo lo que hace esta subclase está relacionado con la manipulación temporal y lo primero que te da es el cambio temporal, es el cambio temporal que te permite usar tu reacción para que vos o un aliado rerollee una tirada de ataque, de habilidad o de salvación y esto lo podés elegir incluso después de saber si falló la tirada Muy útil y ligeramente diferente a la tradición de la adivinación Más adelante vas a poder influenciar a tus enemigos para encapsularlos en el tiempo O guardar conjuros para tirarlos después, o codárselos a un compañero. Finalmente tenemos la tradición de la graviturgia. Estos magos van a modificar y manipular la fuerza de la gravedad. Lo primero que ganás es ajustar densidad y vas a poder incrementar o reducir el peso de una criatura o objeto. Si lo reducís, la criatura se va a mover más rápido, va a saltar más lejos y va a tener desventaja en la tiras de fuerza. Si lo incrementás, va a ser lo opuesto. Más adelante vas a poder mover a todas las criaturas afectadas por nuestros hechizos. También vas a poder incrementar la velocidad de los ataques que impactan contra nuestros enemigos, sumándole daño O reducir la velocidad de los ataques de nuestros enemigos, reduciendo el daño que hacen Si pensaste en estas subclases en tu juego, no hace falta que esté la Dunamis y todo eso Manipular la gravedad o el tiempo es algo que ya se logra con otros hechizos que existen en el juego Así que es re común que haya una escuela de cronomantes De hecho, con las habilidades de este manual podemos tener villanos que las usen Y ganar una experiencia más inmersiva e interesante en el juego esto no es todo con la magia, el manual nos ofrece una lista de hechizos nuevos que están todos relacionados con la dunomancia. Son varios, pero voy a remarcar los que a mí me gustaron más Picadura de Debilitamiento, es un cantrip que hace un D4 de daño, pero si falla una tirada de salvación se cae al piso Derivación Temporal, que como reacciona a un ataque o un hechizo obligás a que el objetivo haga una tirada de salvación de voluntad Y si falla, es transportado a otro punto en el tiempo, va a volver en su turno pero no se va a acordar que vos le lanzaste este hechizo Ruptura de la Realidad tu objetivo tiene que tener éxito en una tirada de salvación de voluntad o se le destruye su conexión con la realidad. En cada uno de sus turnos va a tener que tirar un de 10 y ver qué efectos de locura se le aplican. Bien los craftiano, como corresponde. La pregunta del día para ustedes es: de las subclases que vimos, ¿cuál les gustó más? A mí me pareció re cool el Caballero del Eco. Siento que puede hacer de todo, dentro y fuera del combate. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. En el video de la semana que viene vamos a seguir explorando Wildon, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video.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 Ahora sí, vamos a los bloopers ¡Leons! Ha llegado la hora de la confesión A ver ¿Qué tal te sentiste haciendo el DM ayer? El DM volvado, responde <risa> eh, Estuvo divertido Siento que... Ah. Espero que nadie se, se lo haya tomado en serio Porque... Tal vez no avisamos con tiempo que era una sorpresa o algo así ¿Cuál de todas las respuestas que diste es la de la que más te arrepentís? Eh... Creo que la estrategia de cómo ignorar un, un crítico en un dado. En físico, o sea presencial y online Porque di mu muchos detalles sobre cómo hacer eso <risa> Como si yo supiera cómo hacerlo, ¿no, ¿Liamos? Tal vez, tal vez <risa> Igual una de mis favoritas es la de encadenar a los jugadores esa estuvo, buena. Sí. <risa> Leos, unas últimas palabras para el público. ¿Volverán a ver el DM, todos No lo sé, la verdad es que vino a pedido el público, así que tal vez en un futuro si, si esto lo vuelven a pedir, vuelva.